Evidencia actividad interactiva, y equipos, utensilios y materias primas de la pastelería del curso corto virtual pastelería del curso de escena. Recuerde, bienvenido a la actividad interactiva correspondiente a la actividad de aprendizaje 1 del programa de formación Pastelería. En este espacio debe evidenciar lo aprendido hasta el momento. Para el desarrollo de esta actividad tendrá tres oportunidades. Tenga en cuenta que el resultado que obtenga irá automáticamente al centro de calificaciones. ¡Recuerde! Instrucciones. Estimado aprendiz, seleccione los objetos que aparecen nombrados en cada uno de los ganchos. Haga clic sobre el elemento que considere correcto. Felicitaciones, logró seleccionar los utensilios correctamente. Instrucciones, estimado aprendiz, a continuación debe dar respuesta a las preguntas A. ¿Cuál es la sigla de buenas prácticas de manufactura? B. ¿Cuál es la sigla de análisis de peligros y puntos críticos de control? Haga clic en el cartel con el decreto y digite la respuesta correcta. Felicitaciones, logró responder las preguntas acertadamente. Instrucciones, estimado aprendiz, lleve los alimentos al estante o a la nevera según sea el caso. Haga clic en cada alimento. ¡Felicitaciones! Logró ubicar los alimentos en el lugar que les corresponde. Esto sería todo el desarrollo de la actividad interactiva.